La economía española está fuerte, es sólida, ha creado 3 millones de empleos, vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea.